Sería un poco eso, ¿verdad? Eh, subir materiales, ofrecer actividades y bueno, después el, el rol del docente es hacer seguimiento y calificar las tareas entregadas por sus alumnos. Y con eso un poco cerraríamos la otra semana de nuestro curso. Bien, estoy, ahora mismo estoy tratando de entrar a mi curso de educa y después voy a compartir la pantalla con ustedes para, para visualizar un poco el, el curso y plantear las actividades propuestas para la semana. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla y si por favor me pueden eh, que ustedes están viendo lo mismo que yo en este momento estoy entrando en el curso y estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Ustedes pueden observar lo que yo estoy mostrando en la pantalla ahora, si ¿Sí me pueden dar una retroalimentación. Sí, mira. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a, vamos a comenzar eh, con la actividad propuesta para esta semana. Vamos, a, vamos a, a, a mirar un poco la actividad A5, que en este caso corresponde a la creación de un cuestionario, que eh, para nosotros nos puede servir para un cuestionario eh, de tipo formativo, ¿verdad? Eh, o eh, de tipo sumativo en este caso, eh, dependiendo de qué es lo que queremos trabajar con, con nuestros estudiantes. Si es de tipo formativo, si nosotros necesitamos que nuestros alumnos estén leyendo nuestros materiales y para sondear un poco eh, cómo, cómo están recepcionando, digamos, todo lo que nosotros queremos compartir con ellos, entonces podemos hacer una prueba formativa utilizando, en este caso, un, un cuestionario de entrenamiento sería. Y el otro es que sería un cuestionario de evaluación si es que nosotros consideramos que el resultado de ese cuestionario lo podemos tomar como parte del, del, del, de los puntajes, por ejemplo, que uno le puede dar a sus alumnos. En, en esta parte, en la primera parte, nos pide trabajar desde el banco de preguntas. Yo les quiero comentar que uno puede partir directamente desde, eh, desde crear un cuestionario y a ese cuestionario ir agregando las preguntas. Eh, se puede hacer eso, se puede hacer eso. El inconveniente que yo suelo ver con respecto a eso, es que todas esas preguntas que nosotros vayamos agregándole a, a nuestro cuestionario se van a ir dentro de este banco de preguntas, pero se van a ir en un en, dentro de una caja genérica, digamos, o sea, dentro de, de una categoría la más genérica. Pero si nosotros trabajamos con, con categorías específicas dentro del banco de preguntas, entonces vamos a tener por, por eh, bien clasificadas nuestras preguntas. Me gusta más trabajar desde esa perspectiva porque entonces yo puedo ir agregando todas las preguntas de mi unidad 1 dentro de una categoría, todas mis preguntas de mi unidad 2 dentro de otra categoría. Si tengo 7 unidades temáticas, las 7 entonces las tengo bien definidas y bien separadas unas de otras ¿Y eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para el futuro si yo de repente estoy necesitando hacer una prueba formativa o sumativa con mis alumnos, yo puedo entrar dentro de mi banco de preguntas y digo, bueno, necesito preguntas de la unidad 1, 2 y 3 y me voy a buscar solamente eh, dentro de esas categorías eh, las preguntas que yo ya tengo guardadas y a partir de ahí entonces crear un nuevo formulario eh, un, un, o un nuevo test de evaluación que sería en este caso. Entonces, eh, más bien por eso a mí me gusta más trabajar con, con categorías y dentro del banco de preguntas para trabajar dentro del banco de preguntas entonces tenemos que irnos hasta acá nos vamos hasta ver más fíjense que me voy hasta acá y acá yo estoy en la administración de mi curso pero acá abajito está la opción de banco de preguntas. Acá yo puedo agregar directamente las preguntas, pero lo ideal sería que comience primero por acá, creando las categorías que le perdón, estaba... Perdón Miguel, perdón Miguel, eh, estamos viendo el... Estamos viendo tu pantalla en este momento. ¿No están viendo? No, estamos viendo todos. Perdón. Ah, ya gracias pero ya bueno voy a cambiar la forma de demostrar qué, qué suerte que me que me avisaron es, es raro pero hay, hay veces que este tipo de cosas suele pasar ahora qué tal pueden ver pueden. Se ve muy compartido, muy chico. O sea que está compartido con las imágenes okay. nuestras. Profesor. Tu cara, pero no se no ve se el... bien. Yo, yo hice algo que no sé, que solamente te veo a vos, profe, y no veo tu pantalla compartida. Lo que se ve es la pantalla compartida, <ríe> Miguel. Ya. Sí. No, nosotros nos vemos. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a entrar otra vez, ¿sí? Gracias por avisar. Eh, voy a Ahora estoy con voy a, voy a presentar otra vez ahora y voy a ver si ahora tengo eh, obtengo lo que quiero obtener. Sí. Acá voy a compartir. Y ahora qué tal? Ahora sí. Hola. Ahora está saliendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí. Volviste. Volvió. Volvió. ¿Qué, qué, qué, tal, ¿Qué tal ven ahora? Ahora se ve bien, profe. Alguien ¿Pueden ver por lo menos una parte de mi pantalla? Mejor, sí, sí profe. Sí, sí, mejor, profe, sí. Ya, porque ya, ya hice... Ahora ya, ya profe, bien. ahora ah, ya. Bueno, muchas gracias por la retroalimentación. Yo necesito sinceramente este tipo de retroalimentación porque una cosa de lo que yo estoy viendo... Y otra cosa de repente lo que ustedes están viendo. Entonces, eh, es muy importante esa retroalimentación que ustedes me están dando. Bien, entonces, yo lo que hice fue, ahora, lo que hice fue, yo estando dentro de mi curso de prueba, al igual que ustedes cuando están dentro de su curso de prueba, me voy a traer ahora a mi curso de prueba para, para, para mostrar desde dónde entré al banco de preguntas. Bien, acá está este icono de la rueda dentada y acá la última opción es la opción que se llama ver más. Dentro de ver más en este caso eh, está el banco de preguntas acá. Yo puedo empezar acá con preguntas, pero mi idea es arrancar primero con categorías. Como les estuve comentando para poder eh, trabajar con eh, una categoría, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, inclusive les puedo llamar por, por el, el nombre de mi categoría. Entonces, acá yo voy a agregar una nueva categoría. Fíjense que acá me da el, para agregar el nombre de la categoría, eh, unidad 1. Eh, introducción, por decir, ¿ok? Introducción a Moodle. Así le voy a llamar. Si quiero, puedo agregar una pequeña descripción. Este rojo me indica que este es obligatorio, que es lo único obligatorio. Si acá no está el rojo, quiere decir que es opcional. A ver, le doy en añadir una categoría. Acá. Y ahora ya me añadió esta categoría. Eh, acá arriba. Acá. Introducción a Moodle. ¿Ok? Bien, una vez que tenga esto, yo me puedo ir ya acá a preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a crear mis preguntas pero yo me tengo que asegurar acá arriba donde dice seleccionar una categoría que dentro de esta categoría introducción a moodle yo voy a ir agregando mis preguntas entonces yo puedo tener unidad 1 introducción unidad 2 por ejemplo lo que sería eh, trabajar con recursos unidad 3 trabajar con actividades unidad 4 trabajar la parte de comunicación puedo ir Teniendo diferentes tipos de categorías y dentro de esa categoría ir agregando las preguntas que corresponden a esa unidad temática. Entonces, yo siempre voy a tener bien separadito mis preguntas y eh, eso hace de que eh, facilita mucho el, tra el trabajo eh, cuando uno está de repente un poco apuradito. Bien, una vez que yo ya tengo acá la categoría que yo decido, o sea, que yo defino, entonces yo me voy para crear una pregunta. Hay diferentes tipos de preguntas. Yo me enfoqué más en los tipos de preguntas que se utilizan en la Facultad de Ciencias Médicas, eh, por lo que yo suelo ver cuando trabajo con los médicos. Entonces, el campeón acá suele ser opción múltiple. Eh, el otro segundo puesto sería la parte para verdadero o falso. Eh, se usa también en la pregunta de ensayo las de respuestas cortas también se utilizan y algunos utilizan el emparejamiento. El, el otro tipo de preguntas no suelo ver que se utiliza, entonces yo me voy a enfocar más en, en este tipo de preguntas. Eh, yo voy a usar el mismo material que utilicé en, en los otros videos para poder, en este caso, eh, trabajar en, en esta presentación. Lo primero que voy a presentar es eh, la de la pregunta de tipo verdadero falso que eh, correspondería acá. L lo que yo si les recomiendo es que eh, tengan siempre sus preguntas dentro de eh, trabajar ya dentro, en, en mi caso por ejemplo estoy trabajando con Microsoft Word, entonces que, eh, que tengan ya eso previamente preparado para luego eh, ir trabajando en este caso el, esta parte de las... De, de, de crear preguntas entonces lo que yo voy a hacer ahora es voy a seleccionar la pregunta de tipo verdadero o falso y le digo quiero agregar esta pregunta una vez que yo agrego la pregunta acá está el nombre de la pregunta que es un nombre que solamente yo manejo este nombre de la pregunta mis alumnos no, no, no, no, lo, no lo pueden ver digamos eh, solamente yo lo puedo ver como docente, unidad 1 pregunta 1 y tengo, suelo mirar a, a qué se refiere esto, eh, usuario educa, por ejemplo. Entonces pongo usuario educa. Pero esta es información para mí, no para mis alumnos. Bueno, entonces hago esta pregunta acá, eh, copié la pregunta eh, y acá se pone la puntuación por defecto. ¿Cuántos puntos va a valer esta pregunta? Entonces yo digo que esta pregunta va a tener un peso de 10 puntos. Y acá abajo yo tengo que indicar si esta pregunta es verdadera o falsa. En este caso, esta pregunta es falsa. La, el, la respuesta tiene que ser falso. Entonces, retroalimentación para verdadero. Incorrecto. Puedo poner, si, la, si el alumno pone verdadero, entonces, eh, eh, yo le tengo que indicar que la respuesta es incorrecta y le, le indico el correo es un dato obligatorio. Y si la el eh, si el alumno en este caso me responde falso, entonces ahí le tengo que poner correcto. Pero es un dato fundamental, toda la Comunicación dentro de la plataforma eh, se recibe mediante el correo, por ejemplo. Y le indico que esto está bien. Una vez que tenga esto, le doy en guardar cambios. No sé si entró alguien. Ahí está. Vamos a admitir Y una vez que entonces le doy en guardar cambios mi pregunta ya está acá visible qué es lo que yo tengo que hacer acá lo recomendable siempre y lo que casi nunca hacemos es que cuando yo tenga mi pregunta, yo tengo que visualizar esta pregunta, yo tengo que ver esta pregunta. Yo le puedo decir, quiero una vista previa de esta pregunta y es así mismo como mi alumno va a visualizar. Si yo le pongo esto en verdadero y le doy en enviar y terminar, me indica que la respuesta que yo envié es incorrecta. Yo lo lo. En este caso, eso es lo que yo quiero luego obtener pero yo como docente ya puedo ir comprobando los resultados a la par y me voy también asegurando de que eso tenga que ser así. Bien. El otro tipo de pregunta que tenemos acá es la de, de emparejamiento que, como les comenté, también se suele utilizar. Entonces, eh, voy, a, voy a irme hasta acá, voy a agregar una nueva pregunta y voy a agregar una pregunta de tipo de emparejamiento le selecciono ese tipo de preguntas y le digo que quiero agregar esa pregunta esta va a ser mi pregunta 2 de la unidad 2 y mi pregunta está relacionada con el bloque central del curso entonces voy hasta acá le doy esta información como les comenté es solamente para mí acá tiene que ir el enunciado de, de la pregunta. Entonces, el formato eh, de este panel puede ser de diferentes maneras. Esto es lo que yo voy a preguntar acá. Y acá abajo yo tengo que indicarle cuántos puntos tiene que valer esto. Entonces, le indico que es sobre 10 puntos. Y acá está la primera pregunta. La primera pregunta corresponde a lo que sería el diagrama semanal y su par en este caso la respuesta tiene que ir acá debajo entonces lo que debe la, la, la eh, lo que le empareja a esta pregunta a este concepto en particular es este ¿okay? luego paso a la pregunta 2 que en este caso es el diagrama de temas y vuelvo otra vez hasta acá y le indico esto de acá ok La respuesta en la pregunta 3 el diagrama de foros acá y la su par en este caso lo que tiene que emparejar el alumno es este, este de acá. Yo si necesito más con, conjuntos de espacios en blanco, le digo quiero agregar tres espacios más. Y él me va a ir agregando. Voy a tomar directamente estos dos nada más acá para no. Entonces copio este de acá. Y acá van los despistes, o sea, las respuestas distractoras en este caso. Entonces, en la pregunta 4 no voy a poner nada y solamente pongo una respuesta que es muy parecida a alguna de las respuestas que están acá arriba pero no corresponde. Entonces, esta sería mi primera distractora y lo otro sería este de que está acá. Lo voy a copiar ahora y lo voy a poner otra vez acá en la respuesta. Fíjense que no existe pregunta 5 acá ni tampoco existe una pregunta 4, sino que esto me va a servir como distractores. Una vez que tenga esto, le doy en guardar cambios. Y ahora me tiene que guardar ¿Qué tengo que hacer ahora ahora lo que tendría que hacer realmente es comprobar si esto está funcionando otra cosa que les quiero comentar es que cada tipo de pregunta tiene un icono diferente Este es el icono de emparejamiento y el de los dos puntitos es el de verdadero o falso y acá me voy en editar y le digo quiero ver una vista previa de, de la pregunta que acabo de hacer fíjense que acá está el diagrama de temas y acá me despliega, en este caso, cinco opciones. Eh, muestra el libro de calificaciones, muestra diferentes temas de discusión, las actividades organizadas por tema el diagrama de foro y el diagrama semanal. Y acá le indico por año. O sea, vamos a ver un poco, tengo que enviar y terminar esto y me tiene que indicar cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las respuestas incorrectas. Entonces acá ya me muestra que acerté dos de las tres preguntas y bueno, eso después me va a tener que puntuar, en este caso la plataforma eh, de los 10 puntos me tiene que dar posiblemente unos 6, 7 puntos más o menos. Siempre el, el, la plataforma ya hace ese prorrateo. Y el otro tipo de preguntas que se utilizan bastante también son los tipos de preguntas, en este caso, de tipo eh, de selección múltiple, ya sea con una sola respuesta y, eh, en este caso, con, con varias posibles respuestas. Esa es una de, las, de los clásicos en este caso que siempre se utiliza, que es el que veo que más se utiliza, es en este caso el, el de eh, preguntas de tipo opción múltiple, la que está acá. Entonces seleccionamos opción múltiple y le agregamos. Agregamos la pregunta en este caso, acá esta sería mi pregunta 3 de la unidad 1. Y esta pregunta está relacionada con el bloque de navegación. Entonces, le indico nada más. Esto es el nombre para información mía. Luego, eh, en el texto de la pregunta va a ir esto que está acá. y Acá en el enunciado, pregunto sobre los cinco enlaces Acá indico el puntaje, en este caso para el ejemplo estoy usando 10 puntos. Y acá está la clave. Si yo solamente necesito poner una respuesta eh, de elección múltiple, entonces le dejo solo una respuesta. Y si yo necesito varias respuestas, entonces tengo que indicarle que tiene que eh, trabajar sobre varias respuestas acá. Eh, si utilizo una única respuesta, utiliza un sistema que se llama Checkbox, se llama que son unos eh, que son unos redonditos así, unos iconitos así, donde uno solamente puede dar clic en uno. Y si, si pongo, me permite varias respuestas, entonces me permite trabajar con lo que se llama una caja de texto, donde uno puede ir seleccionando varias opciones. Esa sería, digamos, la, la diferencia en, en cuanto a la visualización de este tipo de preguntas. Y esta, esta opción acá, hay que tener mucho cuidado con barajar las respuestas. Barajar la respuesta significa que va a desordenar el orden en el cual nosotros vayamos colocando acá. Entonces, y numerar las elecciones, uno puede poner ABC123 y de esa manera va a mostrar el, en la pantalla. Ahora, ¿en qué momento puedo utilizar barajar respuestas? Puedo utilizar ese tipo de, de indicaciones si yo no tengo respuestas del tipo A y B son verdaderas, o solo A es verdadera, o solo C es verdadera, porque eh, o, eh, todas son verdaderas, porque la forma en, el, en la cual me va a ir mostrando va a ir barajando y cada uno va a obtener una visualización diferente de las posibles respuestas. Entonces, si yo considero que esto es A, por ejemplo, voy a usar esta opción eh, a veces, solo A es correcta o solo B es correcta. Si yo asumo eso acá y si yo dejo embaracar las respuestas acá, en la forma en la cual después vaya a mostrar el A que yo creo que va a mostrar puede ser que esté al final y no a la forma en la cual yo quiero que se observe. Ahora, si tengo ese tipo de preguntas, solo A es correcta o A B es correcta o A C es correcta, entonces tengo que desmarcar esta opción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la plataforma? Va a respetar el orden que yo coloco en la elección 1, en la elección 2 y en la elección 3. Como ese no es mi caso para el ejemplo que quiero mostrar, entonces yo voy a barajar las respuestas acá y voy a ir, en este caso, agregando las posibles respuestas acá. Entonces, eh, le indico acá, inicio del sitio. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta acá es que si yo estoy trabajando sobre 10 puntos, la distribución de la calificación en este caso tiene que ser siempre sobre 100%. Entonces, si yo tengo acá 5 enlaces y tengo 1, 2, 3, 4, 5 respuestas, entonces para que sean 100%, cada uno de ellos tiene que tener un peso de 20%. En, para este caso en particular, si tengo dos respuestas, puedo distribuir entre 50 y 50. Y si tengo tres, entonces puedo distribuir con este 33,33% eh, 33, 33 y él me, después me va a hacer el prorrateo. En este caso, yo le indico que esto va a tener un peso de, de 20%. Y la otra respuesta en este caso, la otra respuesta que es el área personal, que es la, la siguiente respuesta, le indico que va a tener un peso de 20% también porque la sumatoria recordemos me tiene que dar eh, me tiene que dar siempre un, un 100% la elección 3 eh, va a ser calendario y voy a hacer de que tenga un peso también de 20% y así voy a ir distribuyendo cada uno de de, de mi, una de mis elecciones en este caso hasta que complete los, los 100% en la elección 4 acá y acá le indico que esto va a tener un peso de 20% acá en la elección 5 le indico el, en este caso esta opción acá le indico esa opción y esto digo que va a tener también un peso de 20%. Y ahora voy a agregar unos espacios más para mis respuestas distractoras, en este caso participantes. Y acá eh, depende si uno quiere, eh, por ejemplo, si uno quiere penalizar esta, esta respuesta, fíjense que acá está la, está la elección 5. Ahí está, ahí me está actualizando. Eh, en la elección 5, bajo un poquitito más acá, está el 20%. En la elección 6, esta es una respuesta incorrecta. Si yo quiero penalizar esto, entonces yo puedo penalizar. Si mi alumno selecciona eso, entonces yo puedo indicarle de que esto va a tener un peso de menos 20%, por ejemplo, si yo quiero hacer eso. Y si no, me va a tomar como 0%. Y lo mismo, acá en la elección 7, puedo indicar de que esto tenga una penalización de menos 20%. Y en la elección 8, también puedo indicar de que esto va a tener un peso de... Menos 20%. ¿ok? Eh, lo ideal, en todo caso, sería que uno pueda sumar también 100% acá. ¿Por qué? Porque hay veces que los alumnos dicen, no, voy a seleccionar todo y si por ahí me queda 10 puntos, me queda 10 puntos, ¿verdad? Entonces, eh, depende mucho de cada uno. Entonces, acá le doy guardar cambios. Y ahí ya tengo mi pregunta que en este caso es una pregunta de tipo elección múltiple con eh, varias respuestas. Entonces puedo visualizar nuevamente esto acá, le doy una vista previa y puedo indicarle, en este caso, voy a seleccionar, acá ya me indica que son cinco, entonces, y voy a poner insignia, por ejemplo, para ver que esa no es la respuesta. Y acá me indica eso y bueno, esto después me va a descontar el menos 20% y me va a dar 80% del del, del 100%, que, que es lo que yo de repente puedo optar si es que eh, lo, lo pongo así. Eh, y luego voy a, porque no quiero tampoco de, eh, tomar demasiado tiempo, a ver, mm, a ah, ver, voy a... Estos ejemplos ya tengo en el curso, entonces más bien para... para están grabados el, el mismo ejemplo, ¿eh? entonces después los otros lo pueden ver. Lo que sí quiero comentar acá es que este tipo de preguntas, todas las preguntas que, que están acá, el Moodle te lo va a calcular menos una pregunta que es la de tipo ensayo, ¿ok? La de tipo ensayo son tipo de preguntas que el docente va a tener que entrar va a tener que leer la respuesta que puso en este caso su alumno y a partir de ahí en este caso eh, asignarle una calificación a, a la respuesta que, que dio el, el alumno eh, Entonces, si yo defino una, una pregunta de, de, de este tipo, en este caso, que es una pregunta de tipo ensayo, necesariamente tengo que entrar y eh, definir la calificación teniendo en cuenta la respuesta que me da el alumno. Esto acá le indico que va sobre 10% o sobre 10 puntos. Y acá le doy en guardar cambios. Básicamente es, eh, eso, las de respuesta corta, está, el video está en el curso y la de multiselección con un tipo de respuesta también está en el curso. Entonces, eh, para ahorrarme un poquitito de tiempo, eh, quisiera pasar ahora, no sé si así se va a, a, a observar, y acá entonces el alumno tiene que eh, responder esta, esta pregunta. Y como les digo, esto, la plataforma no te va a calificar directamente, sino que el, tiene que ser el docente quien entre, lee y bueno, le da una calificación manual a este tipo de preguntas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este punto para entrar a configurar el cuestionario. Si no hay ninguna pregunta, continúo, ¿sí? Ok, Gracias. Bien, entonces, ya eh, yo preparé cuatro preguntas, 10 puntos cada uno. Y ahora el siguiente paso es, voy a crear mi cuestionario. Entonces, me voy hasta mi curso, acá. Recordemos que no vamos a poder crear ningún cuestionario si no tenemos activada la edición de nuestro curso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nos vamos hasta este icono de la ruedita y le decimos quiero activar la edición de mi curso. A partir de ahí entonces vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a añadir una actividad o un recurso. En este caso en particular voy a añadir un recurso que va a ser del tipo cuestionario que es lo que yo tengo acá y le digo que quiero agregar este recurso. Bien, una vez que tenga esto, le tengo que poner un nombre, por ejemplo, prueba formativa de la unidad 1. Y acá en la descripción, uno puede poner todas las descripciones, todas las reglas de juego, en este caso, que se espera que, que se centre en, en el examen, que no mire la computadora del compañero, que tienen eh, 30 minutos para responder la respuesta. Eh, y digamos, eh, todos los criterios que uno tiene, eh, va a tener en cuenta en este caso durante el examen, entonces lo debería de poner eh, acá en la descripción. Yéndome un poco también acá, dice, indica que el, el cuestionario tiene que estar el 1 de junio y tiene que cerrar el 12 de junio. Entonces, me voy hasta acá en temporalización y le indico bien este cuestionario va a estar disponible desde el 1 de junio acá y este cuestionario va a estar disponible hasta el 12 de junio esta es la primera configuración que me está pidiendo acá y me indica que eh, de 18 a 23 30 horas entonces le indico acá 18 y acá le pongo en 00 acá 18 en punto acá y le indico que va a estar disponible hasta el 12 de junio a las 23 y 30 horas. ¿ok? Acá es donde yo habilito, en este caso, el límite de tiempo. Y acá, bueno, depende un poco de, de, de la extensión que uno va a, a tener en este caso. Si uno tiene, por ejemplo, 40 preguntas y dice, bueno, cada pregunta el alumno tiene un promedio de dos minutos por, por, para responder, entonces 40 por 2 es 80 minutos, y uno debería de definir esos 80 minutos acá. ¿Okay? En este caso yo pido 30 minutos, y acá hay que tener en cuenta que eh, si yo dejo el que debe enviarse antes, de lo contrario no se contabilizará. Esta es una forma, digamos, de, de mucha presión para el alumno, porque está rindiendo... Y yo no suelo trabajar, depende de cada docente. Yo suelo indicar de que el envío se realice automáticamente. Si el alumno está haciendo y de repente llegó su 30 minutos a la plataforma, lo que hace es cierre el cuestionario, envía y bueno, envía con lo que hizo el alumno. Pero eh, digamos que no, no, no tiene esa presión de que tengo que enviar antes y estar constantemente eh, pendiente del de, de horario. El intento permitido es muy importante de que si es una evaluación... Inclusive formativa, uno suele dar hasta dos o tres intentos porque se espera que el alumno también pueda aprender de sus errores. Pero en este caso, si es una prueba sumativa, bueno, uno puede indicarle de que bueno con uno ya será suficiente con un, con un solo intento. Entonces, a ver qué me indica acá. Solamente permite un intento y que les, en este caso asegurarse de que muestra una página nueva cada tres preguntas. En mi caso, ahora en el esquema yo voy a hacer de que esto se vea cada dos preguntas porque yo solamente preparé eh, cuatro preguntas ahora para mi ejemplo pero eh, para ustedes pide que esto esté cada tres preguntas porque yo suelo configurar esto acá porque eh, hay que tener en cuenta que el límite que tiene un alumno dentro de la plataforma es de 20 30 minutos si es que no hace un cambio en la URL que está acá. Si uno pone un cuestionario de 30 preguntas, primero el cuestionario va a ser muy largo. Entonces, eh, si, eh, en un, que, eh, para que se vea todo en una misma página. Pero si uno pone, por ejemplo, para que se vea cada cinco preguntas, entonces el alumno va a ir avanzando de la página 1 a la página 2, de la página 2 a la página 3 puede ir saltando en el cuadrito que va a aparecer al lado, en el lugar, en la pregunta donde quiera saltar. Y eso es muy importante porque cada vez que haga eso acaba a ir cambiando y la plataforma va a notar de que el alumno está conectado y no le va a sacar, digamos, de su, de su cuenta. Eso les comento porque acá en Politécnica nosotros ya tuvimos ese tipo de experiencia ya hace unos 10 años atrás por ahí, cuando empezamos a trabajar con, con plataformas y había docente que ponía 30 preguntas en una misma página y cuando el alumno estaba rindiendo ya una hora y no hacía ese cambio en la URL, cuando le daba a al alumno hace una hora prácticamente que ya estaba fuera de la plataforma y bueno, eh, fue un problema en aquel entonces, pero ahora ya todos los docentes ya saben que hay que esto eh, paginar, y cada, no, ese tipo de inconvenientes ya, ya no, no, no existe prácticamente ahora. ¿Qué más pide acá? Opciones de revisión. Ah, esto es muy importante en cuanto a las opciones de revisión que está acá. Las opciones de revisión. Eh, este inmediatamente después de cada intento, yo no suelo usar porque le muestra al, al alumno eh, automático. Cada vez que prueba algo ya le va mostrando, ya le va mostrando. Y si el alumno de repente se va equivocando y ya sabe que se está equivocando, entonces le genera un cierto nerviosismo al alumno. Entonces, no es muy recomendable que el alumno vea al, al instante, sino que más bien cuando, cuando el, el cuestionario esté abierto, pero él ya haya rendido todo su examen, para que el alumno pueda ver sus resultados si es que lo considero. Si no, desmarco esta opción también y dejo que... El, cuando llegue el 12 de junio a las 23 con 30 minutos y un segundo para que todos puedan ver entonces solamente marco esto en mi caso en particular suelo dejar este abierto acá, este acá y esto dejo desmarcado y eso es lo que más eso es lo que está pidiendo acá en este caso que solamente muestre puntos eh, eh, acá en, entonces de marco esto acá y solamente que le muestre la, el puntaje, pero que no le permita todavía verificar eh, qué hizo bien y qué hizo mal, y acá cuando cierre el cuestionario para que pueda ver todo, y una vez que tenga esto, yo creo que ya, acá eh, a mí me gusta, siempre me gusta que se vea una imagen pequeña, entonces yo al mirar el resultado ya puedo ver la imagen de mi, la, la fotito de mi alumno, esto yo lo suelo dejar en cero, y a partir de acá, simplemente le doy en guardar cambios y regresar al curso. Lo único que hice ahora fue agregar mi cuestionario como una hoja en blanco, pero todavía no tiene ninguna pregunta asignada. Entonces, el cuestionario realmente se crea en dos tiempos. Primero se crea el cuestionario y luego se le agregan las preguntas. Esas preguntas que nosotros ya lo tenemos, en este caso, dentro de nuestro banco de preguntas. Y ahora me voy hasta la prueba formativa, acá dentro de mi cuestionario, fíjense que acá ya puedo ver eh, cuando abre cuando cierra y yo le digo que quiero editar este cuestionario y acá cuando le digo que quiero editar este cuestionario entonces ya me va a dar la oportunidad de poder seleccionar las preguntas que van a ir dentro de este cuestionario Entonces yo me voy acá en agregar y le digo que quiero agregar preguntas desde el banco de preguntas acá yo también puedo agregar una pregunta pero como yo les estaba comentando si yo agrego la pregunta acá, después eso eh, se, se queda todo, digamos, dentro de una misma bolsa. Y lo que yo hago siempre es separar las unidades para tener, digamos, bien acomodado todas las preguntas. Entonces yo le digo, quiero traer mis preguntas desde el banco de preguntas y me voy acá a seleccionar la categoría. ¿Se acuerdan que mi categoría se llamaba unidad 1 introducción? Entonces me voy hasta esa categoría y selecciono uno por uno acá las preguntas que tengo. Y luego le digo que quiero añadir estas preguntas a este cuestionario. Entonces, añadir las preguntas seleccionadas. Y ahora ya tengo mis preguntas. Fíjense que yo eh, configuré dos preguntas por página. Entonces, me indica dos acá y dos acá. En el caso de ustedes, pide seis preguntas, tres para cada página. Entonces, tres preguntas acá, tres preguntas acá. Y acá cada uno tiene que tener un valor de... 10 puntos fíjense que acá el total de calificaciones está en 40 pero la calificación máxima está en 10 entonces lo que siempre siempre tenemos que tratar de que coincida creo que eso también pedí acá eh, que la valoración global sea de 60 puntos y que eh, tenga 10 puntos cada uno entonces acá lo que tengo que acordarme es que si tengo una calificación de 40 acá entonces esto debería de estar también en 40 acá, para que me haga siempre el cálculo que yo quiero que se haga entonces directamente le doy acá en guardar y este cuestionario está como para que yo lo ponga en línea y mis alumnos lo puedan tomar sin problema como yo veo el cuestionario bueno yo puedo irme acá hasta la prueba formativa Acá. Y acá en este punto, yo le puedo indicar que quiero hacer una vista previa del cuestionario. Entonces, yo voy a ver cómo mis alumnos van a ver este cuestionario. Eh, mmm, perdón. A ver. ¿Qué pasó acá? Esperen un ratito. Acá. Vista previa. Les di en editar cuestionario, por eso me llevo ahí. Ahora sí. Comenzar el intento. Ojo, quiero comentarles que ustedes pueden comenzar el intento, pueden probar todo lo que hay acá, pero la plataforma va a detectar de que ustedes son los docentes y bueno, les va a mostrar en qué se equivocaron, si está funcionando todo bien, pero eso no lo va a guardar, digamos, como eh, una respuesta válida, porque la plataforma sabe que vos estás probando y que vos sos docente. Eh, caso contrario para los alumnos, que todo lo que haga el alumno va a ir guardando y toda esa información va a quedar guardada. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, yo quería preguntarle si es que yo eh, ya armé el cuestionario, pero no tengo todavía el banco de preguntas. ¿Dónde guardo eso para después agregarle eh, las preguntas? O sea, yo ya a la mitad llegué y ya no pude continuar. ¿Qué, qué hago ahora para no retroceder? Y lo... lo... Lo que puedes hacer, pues vos ya, ya hiciste algunas preguntas desde el cuestionario, ¿verdad? No, no, yo estuve armando el cuestionario y dejé, Ajá. hice todo cuando inicio, cuando voy a finalizar, pero todavía eh, no hice el banco de preguntas. ¿Qué ah, puedas en to, hacer? en todo momento vos podés ir agregando más categorías, y en todo momento podés ir agregando más preguntas dentro del banco de preguntas. Y él Ajá. siempre después desde el, desde el cuestionario te va a permitir acceder a esas preguntas. No hay, ningún, no hay problema. Yo no empecé así. desde el banco de preguntas, pero pude haber empezado desde el cuestionario y después irme hasta allá. Hasta Ay. el banco de preguntas. Y no pasa nada, sin problema con eso. Ah, bueno, gracias. Dale. Bueno, creo que no hay más preguntas hasta acá. Creo que quedó bastante claro esto. Si hay, por favor, preguntan, ¿sí? Entonces voy a hasta acá, hasta el curso. Esto ya está. Ahora me voy hasta la A6 que es crear una tarea que eh, en este caso considero que es muy útil también eh, todos usan tareas, eh, por lo menos todos los cursos que yo, con, las cuales, con los docentes con las cuales yo estuve trabajando todos ponen tareas, entonces eh, tenemos que agregar también una tarea en este curso. Bien entonces ya tengo activado mi curso y ahora lo que voy a hacer es voy a agregar una tarea dentro de mi curso. ¿Cómo hago eso? Me voy a añadir una actividad, un recurso y me voy hasta, hasta hasta actividad y tengo que elegir la opción tarea. acá Selecciono la tarea y en este caso agrego. Acá es donde va el, el nombre de la tarea en sí. Okay. Fíjense que Ahí lo que va es justamente esto, donde dice tarea obligatoria. Bueno, ese es, ese es lo que va acá, acá. Y el contenido, la descripción sería esto que está acá, que yo suelo... Esta es la estructura que yo utilizo y que es la, la, la estructura que usamos también acá en Politécnica con los cursos 100% a distancia. Eh, y bueno, es un poco la, la recomendación que nosotros le hacemos a a todos los que van a trabajar 100% a distancia, utilizar más o menos esta, esta estructura, ¿sí? Entonces, eh, no es obligatorio, ¿sí? Pero yo utilizo esto acá en, y, y utilizo en, en todos mis cursos, ya sea de, de capacitación o, o mis cursos de grado. Siempre pongo el objetivo de la tarea, una pequeña introducción de lo que sería una pequeña introducción bibliográfica, en este caso, las instrucciones, qué es lo que el alumno tiene que hacer. Eh, si sí, tengo una rúbrica, le pongo acá en una observación. Después pongo los pasos para subir la tarea. ¿sí? Luego eh, añado, en este caso, la fecha de entrega. Yo sé que eso el alumno ve, pero esto yo ya lo tengo ya en una plantilla. en un Esto yo lo preparo en un Microsoft Word, donde yo ya tengo la plantilla y voy ir agregando nada más Después eh, pongo los criterios de evaluación, que en este caso es una rúbrica otra vez. Y este, el apoyo, que en este caso sería la bibliografía recomendada para, para trabajar. ¿verdad? En el caso de ustedes puede ser un paper, puede ser un capítulo del libro, puede ser un libro completo, eh, puede ser alguna revista. Entonces eso es lo que al alumno ya se le facilita digamos, el, el apoyo donde, donde tiene que ir a consultar para poder, en este caso, trabajar esta tarea. Una vez que tenemos ya esta parte de la, del nombre de la tarea y eh, una vez que tengamos la descripción de la tarea, entonces pasamos a configurar la siguiente parte, que sería la de eh, disponibilidad de la tarea, que en este caso, eh, según la solicitud, nos indica que... Eh, tiene que estar desde el 1 de junio hasta el 12 de junio. Entonces yo indico, esta tarea estará disponible desde el 1 hasta el 12 de junio. Eh, y tengo que ver, eh, me indica que sea fecha de entrega 12 y fecha límite 15 de junio, que sería la fecha límite acá. Fíjense que yo esta parte no configure para las tareas que yo ofrezco en el curso porque es que indica eso de que si llega el 15 de junio nadie más después va a poder entregar esa tarea yo esto lo suelo dejar desmarcado y esto también lo suelo dejar desmarcado para que ustedes puedan entregar después la tarea eh, me va a indicar siempre de que la tarea no fue entregada a tiempo pero en todo momento ustedes van a poder entregar esa tarea y cuando quiero ya limitar eso entonces ahí configuro esta opción de acá y bueno, este recordarme calificar es la plataforma te va a recordar calificar en ese día. Yo no, no suelo utilizar esta opción porque uno de acuerdo al tiempo disponible entra y, y califica esto, digamos. El horario no lo puse, entonces cada uno va a definir un, un horario específico acá. Por ejemplo, hasta las 23 y, y 30. Esa va a ser mi, ese va a ser mi, mi horario de fecha de entrega límite. ¿okay? Una vez que tenga esto acá abajo al tipo de entrega, texto en línea es ese recuadro donde ustedes suelen pegar, el, en este caso la URL, ese es texto en línea, lo dejo, y archivos enviados para que pueda en este caso, enviármelo, eh, si sí, es que yo considero de que haga una investigación sobre un tema en particular y que eso me entregue en un archivo en Word o un archivo en PDF o un archivo en PowerPoint, por ejemplo. Acá puedo eh, limitar también eh, la cantidad de palabras que me va a escribir dentro de este cuadro de donde está ese cuadro de texto, texto en línea. Y acá yo puedo indicar, por ejemplo, que el máximo la máxima cantidad de archivos va a ser de dos. Y acá el límite de subida, como... El curso está en 10 megas, me pone en 10 megas. Pero esto, si yo quiero cambiar, me tengo que ya cambiar la configuración del curso, por ejemplo, a 20 megas y ahí ya me va a aparecer eso. Este lo suelo dejar en blanco porque, en este caso, eh, para que permita cualquier tipo de archivos. ¿Qué más pide acá? Eh, fecha, tipo de entrega, ya está. Ah, acá pide 5 megabytes, entonces, bueno, tengo que indicarle de que esto tiene que permitir hasta 5 megas. Y acá en tipo de retroalimentación, anotación sobre PDF, muy importante. Si es que el alumno te entrega un PDF, entonces te muestra ahí al lado el PDF, ya donde uno puede ir leyendo, inclusive puede ir subrayando, por ejemplo. Comentarios en línea, yo suelo dejar en sí. ¿Qué más? Eh, sí, es el... Avisos. Eh, aviso para que... Eh, para que en este caso le pueda avisar al al que califica, entonces lo dejar en no, notificar evaluadores no, y que al alumno sí o sí se le, se le notifique cuando el profesor ya le califica. Y en la calificación, bueno, acá en la calificación uno define, si esto yo lo voy a calificar sobre 100 puntos, o sobre 10 puntos, o sobre 50 puntos, entonces eso yo lo pongo acá, acá. Si es que yo voy a utilizar una escala, entonces puedo indicar una escala. Y acá están las escalas que están predeterminadas y la otra semana vamos a ver cómo se uno puede eh, crear su propia escala de calificación. ¿Ok? Y eh, o si yo elijo puntuación, en este caso me da otra vez eh, la opción de si yo quiero utilizar una guía de evaluación, que eh, en este caso suelo utilizar también, o si yo quiero utilizar una rúbrica. Si yo elijo que voy a utilizar una rúbrica, entonces eso lo preparo en otro momento y en el curso hay un video que muestra cómo se hace eso. Y este, si yo acá defino 50 puntos, entonces mi rúbrica tiene que ser sobre 50 puntos también. En mi ejemplo voy a dejar nomás calificación simple directa. Y voy a hacer sobre 50 puntos en este caso. Ok, ¿qué más pide acá? Esto es eh, elección de cada uno, eh, método de calificación simple directa o rúbrica y la opción de relación materia que está construyendo. Ahí está. Una vez que tenga esto listo, simplemente le doy en guardar cambios y regresar al curso. Y esta tarea ya está disponible para que mis alumnos lo puedan entregar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Si es que no hay, entonces continúo con la tarea A7, en este caso, que está dentro del curso. Y acá un poco ya, eh, para esta tarea uno tiene que, uno tiene que decidir, bueno, a mí me gustaría trabajar con eh, una base de datos, a mí me gustaría trabajar con eh, un glosario de términos, a mí me gustaría trabajar con eh, una lección, por ejemplo. Entonces, acá un poco cada uno va a, a definir con, con qué actividades quiere trabajar para para entregar la tarea 7. No hace falta crear todo esto, sino que uno decide, quiero crear una base de datos, quiero crear una wiki, quiero crear una lección, y de acuerdo a eso va a ir, pero selecciona uno nada más, ok. para entregar esta tarea. Para mi ejemplo, acá base de datos, glosario wiki, eh, voy a agregar el más simple, que sería en este caso un glosario de términos. Entonces me voy hasta acá, un glosario de términos, que sería interesante manejar esto desde acá. Entonces agrego un glosario. Acá. glosario de términos. De la asignatura. Y. Acá tengo que indicar. Entonces, le tengo que indicar eso al alumno. Esta es una actividad colaborativa también, o sea, se puede hacer una actividad colaborativa para que todos vayan eh, agregando información dentro de este glosario. En este caso, mis alumnos van a buscar un término técnico que sea relacionado a la asignatura, ¿sí? Y eh, va a ir agregando dentro de este glosario. Entonces, por defecto, sí permite editar siempre, eh, lo puedo dejar en sí o en no. Permite entradas duplicadas, eh, lo puedo dejar en sí o lo, o lo puedo dejar en no. Permite comentar las entradas para que sea, eh, en este caso lo suelo dejar en sí, para que sea un, un glosario de términos colaborativo. en este caso, para que la, los alumnos puedan opinar sobre lo que agregó el compañero. Y acá sí le dejo en, en enlace automático a las entradas, si de repente hay una palabra dentro del, del texto, dentro de educa, en este caso, que, eh, relacionado a un término que está dentro del glosario, entonces va a aparecer como un hipervínculo y un, el alumno cuando le da clic sobre eso ya le lleva al significado que está, en este caso, dentro del glosario de términos. Le dejo en sí, estilo de diccionario, que me muestre 10 entradas, alfabeto, mostrar todos los enlaces, si quiero calificar, puedo calificar esto o lo dejo en no hay calificaciones. En este caso lo voy a dejar en no hay calificaciones, pero si le digo promedio de calificaciones, bueno, entonces acá me va a dar para puntuar o en todo caso para usar una escala tipo regular, excelente. Ajustes comunes, acá nada, simplemente le doy guardar cambios y regresar al curso. Entonces acá ya tengo listo mi glosario de términos. Para que mis estudiantes después puedan ir a revisar los términos técnicos de la asignatura y, bueno, ir agregando dentro de ese glosario y también para ir comentando las actividades de, eh, o en este caso, las entradas de cada participante. No sé si hay alguna consulta con respecto a hasta este punto. Solamente la gente voy a tomar uno por, por el tiempo, ¿sí? Nada más. Entonces, la tarea puede ser basada en análisis de un video. Sí, eh, sí se puede, se puede hacer la tarea, eh, en este caso, análisis de un video, eh, y el video tendría que estar insertado dentro del, dentro del, dentro de la tarea, sí. eso es algo muy, muy importante, entonces vamos a, vamos a suponer que eh, respondiendo un poco a la pregunta que, que está ahí, entonces vamos a suponer de que a ver, un ratito si, si, si voy a usar un video para una tarea en particular por ejemplo, luego de observar el siguiente video responde a la siguiente ese tipo de cosas, entonces el video tiene que estar visible dentro del curso, sí. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a entrar hasta YouTube. <risa> Perdón, <risa> justo confié el BDF, Perdón, eh, acá está este este video es de YouTube. Voy a voy a abrir este video solamente a modo de ejemplo, sí. Entonces me voy hasta acá. Voy a abrir el video. Desde YouTube. Y ahora lo que tengo que hacer es obtener el código de inserción de ese video para que ese video se pueda visualizar dentro del curso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Me voy a ir primero acá y vamos a... Voy a hacer acá, por ejemplo... Voy que, a que tomar nada más esta. Eh, luego de visualizar el siguiente video yo, preparar un resumen y pongo los criterios acá ¿Okay? pero eh, acá voy a poner el, el, el video ¿sí? acá, yo, te, yo siempre indico así video insertar Ok, indico acá y luego me voy hasta donde está el video que yo necesito. Ok, entonces, este video está acá, este es el que quiero compartir, entonces me voy hasta compartir. Y acá me voy acá en esta opción que dice insertar. Una vez que tengo esto acá, le doy en copiar este código. Esto tiene su vueltita, esa es la única vueltita que tiene y luego me voy acá donde dice editar código HTML, me voy hasta ahí y busco el espacio donde dice video, entonces es, ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, formato libre está un poco más arriba y span, span, span, acá, insertar video entonces me voy hasta donde dice insertar video y acá le pego este código que lo traje de donde, de acá, lo copié de acá y lo llevo hasta mi curso le digo actualizar y el video ya lo tengo dentro de la tarea. Entonces es muy importante que el video esté siempre incrustado dentro del año ya pueda visualizar ese video, tomar sus anotaciones, y posteriormente, en este caso, eh, realizar la entrega de esa tarea. ¿Qué tal? Creo que esa fue la respuesta, ¿sí? Bien, eh, y lo último ya como le estaba comentando, eh, cada uno tiene un grupo asignado, hay algunos que todavía no, no le asigné porque entraron hace poco, pero después de cerrar esto voy a filtrar eso y voy a agregarle en el grupo donde corresponde. Eh, este es un ejemplo nada más, cada integrante del grupo, y esto es un poco lo que me estaba preguntando la doctora hace un rato, Sí, eh, puede ser de que una tarea pueda haber un cierto grupo y otra tarea no, por ejemplo, o que un grupo de estudiantes vea un módulo y que otro grupo de estudiantes no lo pueda ver, por ejemplo. Entonces, esto está configurado así. Eh, lo que se pide acá es ingresar al curso de prueba y definir una contraseña de automatriculación. Esa es la contraseña que cada uno, eh, cuando me piden a mí crear un curso, que, que es la que yo suelo preparar. Entonces estoy en mi curso de prueba me voy hasta ver más y voy a definir una contraseña Dónde defino mi contraseña del curso acá en usuarios usuarios y acá está la parte de automatriculación estudiante ¿sí? y ahí es donde uno define la automatriculación para sus estudiantes eh, acá por ejemplo yo le puedo llamar acuérdense que siempre tiene que tener eh, Mayúscula, minúscula, caracteres nuevos alfanuméricos y números. Por ejemplo, mayúscula, educa, por, por dar un ejemplo, eh, punto 38. Esta va a ser mi contraseña. Pero acá yo me tengo que asegurar de que esta contraseña sea para estudiante ¿Ok? Entonces, eso lo guardo y lo tengo listo en mi curso. Y esa es la contraseña que uno le da a su alumno. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero crear, voy a estar trabajando en un grupo de y donde eh, vamos a estar trabajando 10 docentes, de los cuales uno va a tener el rol de editor y los otros 9 yo quiero que tenga solamente profesor sin permiso de edición, por ejemplo. Entonces, yo también puedo crear una automatriculación para mis docentes eh, que en este caso van a tener un permiso de sin permiso de edición. Entonces, yo agregaría acá una automatriculación, añadir método. Y acá eh, le llamaría automatriculación matric docente. Por ejemplo, matriculación docente. Acá defino la matriculación, qué eh, no sé yo. Importante ver siempre lo que estamos escribiendo: docente, qué no sé yo, pediatría, por dar un ejemplo. Punto 20. ¿Ok? Entonces, para todos los docentes de pediatría, yo puedo definir una contraseña de automatriculación y digo, todo lo que tengan esta contraseña se puede matricular con rol de profesor sin permiso de edición. O puedo decir, todo lo que tengan esta contraseña se puede matricular con rol de profesor. Entonces, yo guardo esto acá, puedo guardar esto acá. Y esta contraseña que ustedes ven acá, después yo le paso a mi colega y le digo, bueno, el curso se llama pediatría, estoy tomando un ejemplo nada más, y esta es la contraseña. El colega entra, introduce esa contraseña y se matricula con el rol que yo le asigné, en este caso ya sea con rol de profesor o con el rol de profesor sin permiso de edición. Y es así como se suele trabajar. Y luego se pide una matriculación manual, en este caso, de un usuario que se llama educa.med.una.py, o sea, ese es el correo que, que, que nos da. Entonces yo me voy a ir hasta acá, hasta, hasta esta parte en participantes, y es acá donde yo voy a matricularle, acá yo le puedo matricular a un estudiante mío, acá yo le puedo matricular también con rol de profesor a un colega mío, o yo le puedo matricular a un colega con rol de profesor sin permiso de edición, por ejemplo. Entonces, eh, es así, fíjense que acá, ah, y acá también yo puedo eliminar, fíjense que acá también yo puedo eliminar un, un usuario, por ejemplo, encuentro un alumno que no es mío, un alumno que, perdón, un alumno que no, no corresponde, sí, vamos a suponer que, ah, no es, no es mi alumna, para el ejemplo nada más, y les matriculo de mi curso. ¿Ok? Es así. Y si yo le quiero agregar a un participante, entonces me voy hasta matricular usuarios. Por eso es muy importante, yo siempre le pido el correo electrónico, porque si yo paso el correo acá, directamente, perdón, el correo que es educa, arroba, Una, acá ya me trae el correo, entonces ahí yo me aseguro de que ese es el usuario que yo necesito. Y acá es donde uno define qué rol le va a dar. Si es un colega, por ejemplo, yo puedo decir, ah, le voy a dar el, el rol de profesor. Si es mi alumno, yo le digo, este es mi estudiante y le voy a matricular manual. Y si es un colega, pero que va a entrar a calificar nada más, entonces va a tener un rol de profesor sin permiso de edición, que es lo que está pidiendo en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le matriculo a este colega y así es como se hace una matriculación manual dentro de educa acá ya me indica que hay seis participantes y acá adentro ya está ese usuario matriculado con el rol de profesor sin permiso de edición y lo otro que nos está pidiendo ahora es bueno tengo que conseguir ese, esa contraseña que ya vimos cómo se realiza entrar en mi en mi correo electrónico sí y enviarle a cada uno menos a mí verdad porque acá tendría que aparecer mi nombre menos a mí el, eh, esa contraseña. ¿Qué tiene que hacer el otro, el, el otro participante que está dentro de mi grupo? Tiene que eh, ingresar hasta mi curso. Ah, importante también enviar la URL del curso junto con la contraseña. La URL del curso es esta que está acá, que ustedes me suelen enviar a cuando entregan las tareas. Envío esto más la contraseña del curso, entonces el alumno le da clic sobre ese, eh, esa URL introduce esa contraseña de matriculación y se matricula al curso del compañero y espera también que el otro compañero se matricule a su curso luego puede entregar las tareas en el curso del otro compañero y en la otra semana vamos a ver cómo calificar esas tareas y cómo hacer seguimiento dentro de un curso virtual y no sé si hay alguna pregunta si no la hay entonces la vamos a dejar acá. Ok, entonces, si no hay preguntas, eh, les comento que... Profe, ¿sí? yo, yo quiero hacer una pregunta, pero no sé si es pertinente con este, con este módulo. Eh, si nosotros tenemos algunos videos con los cuales estamos trabajando y no tenemos una dirección de URL, ¿Podríamos eso? ¿Cómo podríamos hacer para, para cargar en el canal de YouTube de Educa y de ahí darle una dirección o hay alguna forma de hacer una dirección de URL para los videos que tenemos? Porque por el peso que tienen no podemos colocarlo en la plataforma. Entonces eh, necesitamos darle un, una dirección donde los estudiantes puedan hacer el link e ingresar, ¿verdad? tanto para la tarea como para material de apoyo. Sí, ah, ahí hay algunas opciones. Una es subir a un canal esos videos, y bueno, uno lo puede subir como oculto, si no quiere que todo el mundo lo vea, sino que solamente ciertos estudiantes lo vean desde el curso. Eh, o uno puede, en todo caso, este... Este, subir en su cuenta de, de Drive, en este caso, el, el, el, el video, y hacer de que el alumno pueda acceder desde su cuenta de Drive a ese video. Eh, depende de, depende de, de cuál sea la decisión que ustedes tomen. Ambas opciones son válidas. Uno puede crear un canal, por ejemplo, de la cátedra, eh, o puede solicitar usar nuestro canal desde Educa de sin problema y alzamos nosotros ese ese yo. video y a partir de ahí enlazar lo otro sería fíjense que acá me estoy yendo acá al correo no creo que no te estoy eh, sí. lo que yo en el correo como les comenté me viene a mí el el enlace del, del drive de, del, del meet por ejemplo entonces yo puedo crear un, un, un puedo subir ese ese video dentro del dentro del Meet, eh, perdón dentro de mi Google Drive y obtener el enlace para compartir eso desde Educa esa sería la otra opción si es que yo no si es que yo no no quiero alzar dentro de mi dentro de mi canal entonces este es el video entonces yo puedo decirle que quiero, quiero compartir este video desde, estoy en, en mi drive ahora. Entonces, le digo, quiero compartir este video. Y luego me tendría que ir hasta Educa. ¿Verdad? Acá tengo que obtener, no me está mostrando, acá está. Eh, obtener el enlace, acá. Eh, voy a, a... Acá también indico si es restringido o que cualquier persona con el enlace lo puede ver. Eh, hay que dejar eso en cualquier persona con el enlace, lo puede ver si ¿sí? y en este caso si quiero que lo baje le, le dejo como que puede editar inclusive y acá simplemente copio este enlace ahora yo lo tengo copiado me tendría que ir hasta mi curso de en este caso mi, mi curso curso y desde ahí enlazar ese vídeo que en este caso en particular utilizaría una un recurso que sea de tipo url entonces qué es lo que yo haría uh, añadiría un recurso acá de tipo url acá con esta opción y le pondría el, el título de, de, de mi vídeo en este caso la url que está en mi drive que obtuve desde mi drive en este caso que acabo de obtener desde acá con copiar el enlace y acá una descripción de mi vídeo acá yo suelo indicarle esto en es apariencia que que me lo muestre en una ventana emergente para que no me saque del curso y le, luego le doy en guardar cambios y, y regresar al curso. Entonces, ¿qué es lo que mi alumno va a ver? Va a ir hasta el video y bueno, este, este, esta URL le va a permitir en este caso eh, ver el video desde acá o si quiere descargar el, el video para tenerlo en, en su computadora. Esas serían básicamente las dos opciones. Una, subir al YouTube, en este caso, que fue lo que es lo que yo suelo hacer, y eh, obtener el código de inserción que mostré hace un rato, cómo se obtiene eso y cómo se pega dentro del curso. O, en este caso, eh, enlazarlo desde mi Google Drive para que mi alumno lo pueda ver. Eh, ahí está. Para que lo pueda ver desde el navegador. Esas serían las dos opciones eh, que yo recomendaría, profe. Vale. Muchas gracias, profe. Esta. profesor. Profesor, ¿qué da en el, en el curso nos va a pasar? O sea, pasa la presentación, sí. ¿verdad? Porque la otra sí, vez claro. no pasó, no pasó, parece que... La, no, no, la, la de la vez pasada yo no, no consideré oportuno alzar porque tuvimos muchos inconvenientes, doctora. Sí. Sí, Entonces sí. yo recomendé el video anterior, de la presentación anterior, donde... Tenía una mejor presentación, digamos, y donde mostraba también todo lo que quería mostrarle ese día. Pero este sí o sí, yo estoy grabando, esto después me envía al correo y después lo empiezo a subir. Y lo dispongo para que ustedes lo puedan después consultar en el, en el curso. Dale, gracias, profe, gracias. Está. Bien, entonces, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco por acompañarme el día de hoy y nos vemos el siguiente viernes, nuestro último encuentro desde el curso. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias por todo.